Fulvio, tráete un retrato de eh, eh, yo le voy tuyo a en, una, a, en un escritorio. Yo, yo le voy a pedir a producción que hay más fotos mías por ahí, <ríe> que por favor usen otra foto porque esa foto parezco... Un bachatero. Y, y, y, Eso era en su actividad. A mí, me gusta la bachata, eh. sí, pero... a mí me gusta la bachata, eh. a mí me gusta la bachata pero como que esa foto no va como con la personalidad. <risa> Estos muchachos no son buenos, son, no son buenos. Hoy vamos a tratar en lo que va a interactuar también mis compañeros, amados José Rosa, el tema eh, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿qué están sucediendo en algunos países a nivel mundial? Es normal que de tanto tiempo encerrado y también con eh, nuevas modalidades, nuevos adelantos, eh, ser más asequible a las informaciones, a las noticias, traiga también revoluciones, eh, revoluciones en el individuo, en la forma de pensamiento y también en el uso de esos recursos de comunicaciones. Se ha hablado mucho de, del Internet, se ha hablado mucho de las redes sociales, se ha hablado mucho de la facilidad de, de usar eso eh, en forma positiva y también en forma negativa. Imagínense una noticia eh, que sea falsa cuando se lanza en las redes, qué difícil es recogerla o algún, alguna persona que se difame o se diga algo y cuán difícil resulta recoger todo lo que se expande por las redes de una manera como si fuera un viento eh, eh, de huracán que llena todo el globo terráqueo. Y actualmente estábamos conversando el doctor Amado y yo sobre el tema, qué está sucediendo en muchos países en materia de revolución de pensamiento en, la, en materia de sí, estallido exigi, social. estallidos sociales exigiendo reivindicaciones, exigiendo mejor calidad de vida y vemos por ejemplo grandes protestas que han sucedido en Brasil, que han sucedido en Colombia en Colombia han muerto más de 46 personas señores, en, es. en estallidos sociales en huelgas que han paralizado las principales ciudades de Colombia y en Brasil ni se diga y también en Venezuela. En Venezuela han ocurrido grandes estallidos sociales y precisamente se une a lo que sucedió recientemente en Cuba. Para nosotros fue una sorpresa porque Cuba siempre es restringida. Varias generaciones sobre un mismo sistema de gobierno que forzosamente se ha mantenido y de pronto surge eh, estos estallidos sociales solicitando más apertura, solicitando más reivindicaciones. ¿Y tú, dices, y tú dices, por ejemplo, bueno, pero eso es Latinoamérica. Eh, Latinoamérica siempre ha sido una adolescente bullanguera, bulliciosa, estridente. En pero, democracia, ¿verdad? Esa, pero no es así. No es así. En realidad, está pasando también en Irán. Y en Francia. Está pasando en Sudáfrica. En Irán, el primer ministro de Irán, eh, seleccionado por el presidente iraní, Teni, tiene nueve meses tratando de armar un gobierno con cierto nivel de democracia y no se lo han permitido hasta que al final, a, a, ayer, renunció de su cargo porque no pudo armar el gobierno. No pudo armar el gobierno. Y lo mismo está pasando en Sudáfrica, donde hay sí. como 70, 80 muertos. Sí, sí, o sea, sí. sea... Pero, eh, doctor, ese asunto que pasó en Cuba y que está pasando en Cuba, nos sorprendió? Sí, sí. nos sorprendió? Es. Porque de buenas a primeras... Usted no había visto una manifestación no. pública fuera del régimen en Cuba. Y creo que cometió un error el presidente cubano al ordenar que se suprimiera el servicio de internet. Lo suspendieron inmediatamente. Totalmente. totalmente, totalmente y totalmente. eso, lógicamente, lo que te indica, te, ah, bueno, tú quieres cerrarlo todo, incluyendo la comunicación, con la finalidad de que la gente no se entere de lo que está pasando. Oiga la campana de los que están en la calle, porque sí. ellos dicen otra cosa. Pero hay un muerto ya y hay varios detenidos. Y, y, de hecho, y, ayer anunció querido. el gobierno que re, iba, iba a respetar los derechos fundamentales de los de los eh, eh, que tienen un detenido para fines de, de, de juzgarlo. O sea, que una nación diga eso de antemano significa que no se hace muy regularmente y que en este momento lo garantizan. Exacto. O sea, eh, a veces, cuando tú quieres eh, poner la cosa más bonita, lo que hace que lo dañe. Decía mi abuela que era una vieja sabichosa, más sabia, una de las gente más sabia con la que yo me encontré. Dice: El diablo, por estar arreglando el hijo, de tanto arreglarlo le sacó un ojo. Sí. Y, <risa> y, y observen también lo que ha pasado en Perú. Sí. Un, un brazo izquierdo gana en Perú de una manera sí. eh, fuerte porque también allí eh, está débil el sistema eh, directo de gobernanza eh, republicana se puede mira, decir Mira, en Perú se espera una confrontación permanente porque 49 casi 50 y 50 menos de 51 sí, que, que sí, ganó sí, el presidente sí, sí, indica que ahí hay una naranja partida por Hay la una mitad, sociedad dividida, dividida en 50-50 sí, y en eso indudablemente que va a crear grandes enfrentamientos Entonces, otra cosa, lo mismo que está pasando en Nicaragua donde se han restringido muchos derechos sí, elementales sí, sí del los de Nicaragua eh, Daniel Ortega y ese frente sandinista que se enarboló como un libertador de una dictadura de los somosas de lo, muchos años. Lo fue en su momento. Sí, lo fue ¿sabes? en su momento. Trae como consecuencia que él se convierte entonces en dictador del dictador que, que liberó Mira, a su pueblo. Fulvio, a tu Por preocupación sí, sí. y comentario y lo, que hace, y lo que dice Amado, eh, retraigo a la mente un escrito interesante, La Revolución Molecular, de Félix Guattari que parece que promenitó, es decir, a, al tiempo, hoy, cuatro décadas después de su escrito, habla de las revueltas sociales, y donde la aristocracia, la nueva aristocracia no se identifica con ningún, ni extrema, ni derecha, ni esto, simplemente son objetivos económicos y, y, de, y de poder, claro, de control del poder. Claro que sí. Entonces, es probable que estemos, que estemos frente a la antesala de una promoción de una especie de revolución molecular porque dice que molecular hace átomos entonces sí, sí, claro. no todos son iguales Exacto. entonces en la en la revuelta que se da en Colombia no había un sector con un propósito no no, no. real y se fueron uniendo otros que eran antagónicamente separados separados sí entonces, pero si sí aprovecharon la revuelta y se unieron. Sí, entonces sí. no había con quién hablar. Eso está pasando en América sí. Latina. Y, y, y pasa lo que dice Facundo en el caso de Daniel Ortega de Nicaragua: el conquistador. Por andar conquistando. No, por, por, eh, por cuidar lo que conquistó. Por, por, por cuidar lo que conquistó. Se, ha, se hace, esclavo, se de hace lo esclavo de lo, lo conquistado. conquistado. Es Voy decir perfecto, que por estar perfecto, jodiendo se sí, jodió. Perfecto, perfecto esa comparación. Perfecto esa comparación. Hey, mira, carajo, pero oye, al final él termina diciendo, es decir, que por estar jodiendo se, se jodió, jodió. Se jodió, se <risa> jodió. Entonces, para no irnos muy lejos, nos pasamos al vecino Haití. Y lo que aconteció, que no tiene una forma lógica, porque cómo asesinan a un presidente dos meses antes de entregar. De, de pasar el proceso. Ahí cae lo que dijo al final Facundo. Por sí. estar jodiéndose, jodiendo, se jodieron. lo tenían planificado. Dentro de un vacío de líderes... Y se aceleró, yo creo que fue con la destitución del primer sí, ministro. El primer, sí. Y se agudizó sí. ahí. Porque dentro, el, el promotor. Para sí, mí es él. Sí. Sí. Dentro de un vacío de líderes, se crea ahora mismo un nuevo vacío de liderazgo en, la, en, la, en el pueblo haitiano. Sí. Cosa que trae a nosotros... Debe de traernos graves preocupaciones. Claro. Muchas preocupaciones. Entonces, lo que está pasando en el mundo hace que a nosotros eh, nos preocupe la situación y tratemos de aportar para fortalecer nuestra democracia y ser cada día más... Un país eficiente. Bien, gracias, Fulvio. Gracias. gracias por permitirnos meter la cuchara en tu tema. Bien, <risa> vámonos. Gracias, doctor. Vámonos. Gracias, vámonos a una, Sí, cómo no. Vámonos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. sí. Llevado, no la pillan. Pero, <risa> a propósito de esto, a, a principio del programa, cuando entró Vladimir, se referían a Roberto Carlos, sí. un gran cantautor brasileño, que es famoso, no solo en Brasil, sino en el mundo. Usted lo sabe más que yo. Sí. Pero era para corregir un término. No se dice brasileño, sino brasileiro. Brasileiro. Sí. Brasileiro. Sí, un sí. natural de Brasil es un brasileiro. Sí. Ok. Bra excelente. Estuve, brasileiro. Allí, estuve allí casi dos años, cerca de Copacabana. Okay. Donde el mar está muy próximo y las aguas están salpicadas de chicas de todo color y de todo tipo sí. llamadas carotas sobre o todo cariocas. con sobre todo con pocas ropa doctor <risa> pues, carioca pues Felic felicidades para todos bienvenidos los puro a su patio sí bien, muchas gracias, gracias doctor gracias. muchas gracias vamos a la pausa